Eh, mezclas clips y layers Bueno eh, El Resolum arena tiene las La posibilidad Que es justamente lo que más eh, nos, nos nos va a servir para, para generar nuestro trabajo Y nuestro proyecto Para, hacer, para enrique enriquecerlo Y darle como más, más Onda digamos Entonces Tenemos los layers y tenemos los clips estos, acá tenemos uno, dos, tres, tres layers. La idea es que estos tres de layers puedan mezclarse. Acá como vimos, yo tengo el material más chico, vamos a hacer resize, eh, Estos layers pueden tener distintos tipos de mezcla. Cada layer y cada clip que, que, que nosotros podamos eh, utilizar Hay algunos clips que tienen, digamos, material que ustedes tengan, ya sea foto, video, tienen alfa. Lo que significa que tienen alfa es que pueden, ¿no? Por, es, es Pueden verse del otro lado, digo, todo lo que esté abajo, todo lo que sea negro no se ve, entonces tiene la posibilidad de mezcla más sencilla. Pero si ustedes tuvieran material que es full, full, full, y quieren generar distintos tipos de, de efectos, digamos, en la mezcla que hagan, el Arena tiene la posibilidad de utilizar los, blend, eh, los blending, las mezclas. Cada layer donde ustedes ven, eh, su, su, su, digamos, no sé, se, se disponen en cada layer, dos, uno, tienen distintos tipos de botones que son para borrar el layer, para borrar el clip, digamos. Para apagarlo, mutearlo, ya vimos que la B es apagar o prender. O para verlo, la S significaría ver solamente el clip que están, o sea, que solo se proyecte, si están en el caso de que estén proyectando, el clip que están utilizando. Eh, y donde no. dice Add, que, que preestablecidamente la arena trae este, este tipo de mezcla. Donde dice Add, vamos a tener distintos tipos de mezcla que si utilizan ya otro software de video o de o de fotografía o de diseño gráfico ya seguro eh, estarán familiarizados con estos términos que son eh, por ejemplo acá están todos en inglés que son displays dodge eh, luma key, push down rotate bueno estos no pero eh, black and white burn bueno, son todos tipos de mezcla que nos van a permitir que nuestro layer, con los con cada layer va a permitir distintos tipos de efectos para que la mezcla quede eh, de acuerdo a, nos, a lo que nosotros, como nosotros queramos disponerlo. Por ejemplo, cada clip. Eh, se activa, ¿verdad? Entonces, si yo voy a la mezcla y le digo que sea una mezcla touch acá, aquí, bueno, en este caso no. Vamos a tomar otro ejemplo. Por ejemplo, eh, tenemos este clip. Vemos que, bueno, que es un un clip que tiene alfa pero queremos que la mezcla sea un poquito más suave más sutil desde la B podemos darle es el porcentaje 50% o 100% a el tipo del de, clip que te que, que utilicemos ahora si le cambiamos el tipo de mezcla por ejemplo le ponemos noise eh, cuando ustedes manipulen y, y su video, su clip, le den, digamos, lo den full screen o no. Lo, lo, digamos, perdón. Cuando ustedes eh, activen ese layer, que puede ser con su fader o oh, bien puede ser directamente, el tipo de mezcla noise se va a ir mezclando con el clip que tienen por debajo este caso ven que ahí hace como un tipo de mezcla noise y se activa si lo dejan al 50% va a quedar como una especie de noise eh, constante digamos acá le podemos poner algún efecto más para que se vea eh, entonces el noise es bastante noise digamos pero si pongo rgb van a ver que esto se va a ir mezclando en el, los colores RGB. Entonces, a medida que ustedes vayan subiendo su fader, su controlador del clip, se va a ir se va generando ese tipo de mezcla. Por ejemplo, si ponemos cut, digo, perdón. En el Layer 2 ponemos cut, no. Bien, vamos a poner Time Switcher. Esto significa que va a generar como una automatización sola, digamos, que se va a apagar y se va a prender. El de arriba lo voy a sacar y acá vamos a ver. Time Switcher significa que, por ejemplo, si lo apenas subo el fader del clip en el Layer 2, esto se va a ver así como entrecortado. Eh, si lo subo cada vez más, se va a ir como el tiempo del Time Switcher se va, se va realentando. Este es otro tipo de mezcla. Por ejemplo, si pongo zoom in y subimos nuestro layer, nuestro layer 2, va a ser un zoom in y luego se va a activar el layer 2. En fin, estos son distintos tipos de mezcla que nos sirven para ir jugando y manipulando y componiendo, haciendo una composición eh, que, nos, que nosotros queramos, que nos parezca como más pertinente para nuestro trabajo, nuestro proyecto y que lo enriquezca, digamos, según sus su estilo, sus características Bien, el tipo de mezcla puede ser que lo manipulemos desde donde les mostré aquí en el layer en el layer 1, layer 2, layer 3 o bien pueden sobre cada clip eh, de, ustedes definir qué tipo de layer, qué tipo de mezcla quieren como vimos cada clip tiene sus propiedades, sus características ya se los, se los mostramos en, en, el, los, en el, los temas anteriores y una de las características es el tipo de mezcla que quieren. Eh, entonces, en el clip se, se ponen sobre el clip en las propiedades del clip, Blend Mode, y ahí ustedes le definen qué tipo de mezcla quieren. Por ejemplo, Push Left. ahora si ustedes definen eh, su tipo de mezcla en el clip, esto no va, no va a ser sobre, sobre el layer completo. Va a ser solo ese clip va a tener ese tipo de mezcla. Acá le puse push left y ven que se activa este tipo de mezcla que es como eh, bueno una, una especie de corrido hacia la izquierda. Ahora, acá tengo push left. Si yo activo el clip de al lado, no va a tener ese, ese tipo de mezcla porque yo ya le había dicho al layer aquí que era rgb entonces si yo al layer le digo que es rgb pero no lo modifico según el clip digo, seteándolo en el clip no va, no va a tener efecto entonces podemos hacerlo desde el layer que va a afectar a todos los clips que tengamos en ese layer o podemos hacerlo en cada clip eso es bien importante saberlo porque nos permite enriquecer eh, la composición a la hora de tener más, más posibilidades, digamos, de mezclas y de, y de tipos de efectos, digamos. Porque acá, otra vez, a este clip le puse Difference. Entonces, mi tipo de mezcla va a ser, bueno, una especie de, de, diferen, de, de mezcla por, por colores, digamos. Ahora, si voy al clip de al lado el focus, tenía el push left, ahí vemos que cambió nuestro tipo de mezcla. Pero si voy al resto, va a estar en RGB, que es como lo que le dijimos al layer. Bien, esto es bueno que lo exploren, es bueno que lo, lo vean porque es lo que nos permite generar las composiciones, digamos, como más enriquecidas y con una estética más más propias, digamos, van buscando como el nivel de, de efectos y composiciones que quieran, son interminables, hay un montón, por lo tanto está bueno que las exploren todas.